Hola, buenas noches amigos del canal Estoy jugando de noche, de madrugada No puedo gritar mucho Como hace mucha calor, más que estando en la playa debajo de un plástico Pues vamos a ver El juego de hoy trata de que nos llamamos Steve Y volvemos de un viaje de un campamento We in Hemos llegado a Los Ángeles y llevamos un equipaje muy importante. A ver qué pasa. Elegimos. Bueno, el juego comienza y aquí parece que tenemos que elegir. Pues salir del, del avión. Mira no, que tengo que tiene que hablar con Jessica. Vale, pues ahí vamos a hablar con Jessica. Vale. Eh, los asientos son muy grandes. La compañía tiene que ser buena. Vale. Aquí él se está autodiciendo cosas. El juego parece como un juego de tipo Play. Así, un poquito gráfico de tipo Play. Vale, que no me olvide de mi equipaje. ¿Será así el aeropuerto de Los Ángeles de verdad? Pero fijaros, va la gente andando y no lleva maletas ninguno, nadie. ¿Dónde estarán? Aquí en la zona de maletas. Y encima son todo tíos. Un escaparate. Vamos a ver si vemos las maletas. Por aquí, este de pinta ese. Luego, si tengo tiempo, vengo aquí a echar un vistazo a ver la oferta he visto este me ha llamado la atención. Need to taxi now. Can't wait to get home. Vale, vale neces tío, necesito un teléfono para llamar un taxi. Vamos a salir de aquí y por aquí no a estar. ahora no hay gente, antes había gente para reventar, ahora no hay nadie la musiquilla está bien, hay muchos árboles no, no he estado en el aeropuerto de Los Ángeles, pero Como por aquí no ¿eh? vamos a ver si buscamos el teléfono quita Bueno, como sabéis, en el canal le vamos dando puntos a los juegos. Hay gente, pero está clonada. Bueno, sería un poco raro, no, no se ven mujeres. Eh, es un puntillo en contra. Los baños, restroom. No hacemos nada. ¿Dónde estará el teléfono? Parece una oficina ahora. Ah, mira. Cal Taxi. Bueno, ya vamos al taxi. Hello, how are you? Taxi. I need Aquí. ride home. I'm at the Airport. Vale. vale. Ha llevado un taxi y le dice que lo necesita para ir a casa. ¿Qué coño le importa a la tía para lo que quiere el taxi? Si es para llevar un cadáver muerto y ha fallecido. Vale. Vamos saliendo. Volvemos aquí a, a equipo de clonación. Fijaros estos dos. va? Ha dado media vuelta ahí. ¿eh? ¿Y tú también? Joder. Me recuerda la película de Schwarzenegger? no recuerdo el nombre ahora, la de los clonados, que clonan a la gente. No, wow, no was cool. El sexto día no sale miedo del demonio. O pues sí, no me acuerdo. Pónganlo si se acuerdan cuál es la película. Vale, un taxi. Vaya. Todo para nosotros No hay nadie Perfecto Otro puntillo en contrilla. Me he levantado Y yo con calor Y, y se está totando. Que estoy caliente de, de ganas de fundir Vale Hemos llegado a casa Hay algo en el correo A ah, no que el correo no le interesa parece que que no le gustó mucho si no le he ido mal lo pondré escrito bueno, pues, vale ahora tengo que deshacer la maleta y a buscar a Jessica That was only his body la maleta se deshace en el with the only description of him looking like a camper that was the only witness description of the killer with what the police knew of him they searched the woods near the neighborhood for any campsites. Están hablando de que hay un asesino De que tiene aspecto de un, de un campista ¿Eh? Hostia esto qué es? Que tiene una maleta portátil y el Apple Hemos aparecido abriendo la maleta en donde hemos hecho la tapada ¿Qué? ¿Otra vez estoy viviendo esta pesadilla? Vale, podemos saltar ¿En qué estoy pensando? O sea, que hay un asesino por ahí? ¿Maniaco? Tengo que buscar fuego. Hostia. ¿Por qué? Este soy yo. Es una pesadilla, ver la cara que tenemos? ¡Hostia! Ha desaparecido. Ostras. Como que lo siento, lo mata y lo siente? ¿Pero qué está esto? ¿Ha, ha matado a alguien. Somos nosotros el asesino. ¡Ostras! El tío está como una. Puta cabra, punto a favor. Y... Como soy, soy un monstruo, pero... Eh... Hostia, está súper bien repentado, punto a favor. Ya van 2 a 2. ¿Dónde ¿No vas? Hostias, qué guapo está. Soy un monstruo. Dice. Hostias, es que airecillo y cosa, ¿no? Que ¿Qué me voy a suicidar. Que se quiere matar. Ostras, que se asoma la cantidad, hostias, Pedrin. Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? ¡Yo! Lucas. Equipaje. ¡Qué guapo! ¿eh? Pero... Joder, poner estas las voces de quién son. ¡Qué guay! Pero bueno, ¿qué ha pasado? Somos un asesino, hemos matado a todos en el camping. Salimos las noticias y luego... Hemos eh, eh, visto como una pesadilla que nos hemos suicidado. ¿Esto qué es? Es lo único que no entiendo. Pues... No lo he pillado. Punto en contra. 3 a 3. Sin embargo, el juego está muy bien. La idea está muy bien. Y trae un secreto en la maleta. El secreto que traía en la maleta era el recuerdo ese o el sueño o lo que sea pues bueno yo lo voy a puntuar a mí me ha gustado eh, ha quedado empatado un punto a favor y en contra pero le voy a poner porque pues, le tengo que poner una nota pues un siete y medio vamos a ponerle un 7 y medio así que bueno tenemos más vídeos de esto en el canal hay otros de otro tipo hay que rebuscar un poquito